Bueno, ya llegué Que hola, que pedo ¿Qué pedo? Yo soy Gamer Hacker Aquí estoy Y el día de hoy les traigo el video del evento llamado Curar o no curar si así se llama, las auras curativas son para que cuando tengas un compañero de tu equipo cerca, él te pueda curar a ti, o tú a él, y el ajuste de Berserker, es para que entre menos vida tengas más daño puedas hacer, y es esa la razón por la que le pusieron ese nombre al evento, así que dejemos de relleno, y empecemos ya, así que pásenme la transición XD. Sale, vale, me tocó de planta, tengo pensado que si entre menos vida tenga más daño haré, creo será buena idea elegir personajes con carga de daño, y si será así, creo que empezaré por mi personaje favorito, o sea, el electropomelo, ahora sí veamos por qué lado más cala iguana. Ya había mi primer objetivo. No te esconderás. No. Que alguien lo mate ya. Vino otro y es su gemelo XD Se murió. Todavía queda su gemelo Se murió. Fueron derrotas bastante rápidas y fáciles ¿Así de fácil? ¡Sí! Uh, uh, uh, uh. Horas después Hola. Todavía no terminamos Uno menos Hay uno atrás No mames otra vez Jaja, salí vivo de todo el desmadre. Me pela la oh. Falta poco para ganar, así que pónganme musiquita épica. Solo quedan dos. Nope. Nope. Bro. No, pues no le atiné ningún tiro recargado. Bien menso. Ahora soy zombie, tenía pensado elegir un super cerebros cósmico, pero no siempre lo puedo manejar muy bien, creo que tal vez sea buena idea un super comando, espero esto salga bien. Que pedo lo atravesó por completo. No se coman a mi compañero. Pero si se lo comieron. Ayuda Ching tu p madre. No se vale, iba reapareciendo. Por lo que veo el supercomando no ayudó mucho, probemos con un capitán Karayama. El problema es que su respawn todavía no cambia, así que en cualquier momento me pueden partir la madre aquí. No. No mamen, ya son dos veces que me pasa. De mal a peor. A continuación, el resto de la partida con música épica, sin cortes, solo voces. Ahí están. Rápido, rápido, están atrapados. Me he matado a dos, pero vendrán más, estoy seguro. Como este de aquí. Ya se acabó. No manes ahí, vienen más. ¿Qué pedo? Ahí vienen los demás. Que se mataron a casi todos. Oh no, eso no se ve bien. Es el mismo que maté. Estoy muy cerca de morir, espero que esto ya termine pronto. Esta partida estuvo bastante más chida de lo que pensé, veamos cómo me va en la última, vamos ya. Ya sé qué personaje usaré, y será el cactus del futuro, solo piénsenlo, si un disparo a la cabeza baja tantito más de 100 puntos de vida, imagínense cuánto más hará en cuanta menos vida tenga yo, esto sí que será la bomba. No lo digo literal XD. Y lo mejor es que fue el primer golpe. Creo que esta partida será algo tranquila, aún así no perderé la esperanza de que logre conseguir algo chido. Y tú, deja a mi compañero. Pensé que iba a salvar a mi compañero, de hecho ya son dos veces que intento salvar a alguien y no puedo. ¿Lo escuché dónde está? Él solito quiso ir a su muerte xD a continuación un momento épico los de la tantito más y me parten la madre Tranquilos mis compadres, seguro que sí se podrá 20 minutos después ¡Wey! No. Me vale chorizo el haber perdido al menos salí en las mejores actuaciones ¡Me pela la... Oh. No tengo nada que decir, si no les gustó el video váyanse a la ver...